Hola amigos sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cinco razones o cinco tipos de ganado que no debemos comprar porque no son convenientes para nuestros negocios ganaderos. Esas cinco razones no son razas de ganado específicamente, sino son razones en que el ganado no se debe comprar porque nuestro negocio a la final resultaría improductivo. Vamos a conocer sobre todo este manejo para quienes empiezan su nuevo negocio ganadero puedan tener en cuenta y eviten cometer errores en el inicio de un negocio ganadero. Sean todos bienvenidos. Si tienes un proyecto ganadero, no sabes cómo desarrollarlo y necesitas ayuda, entra en nuestra página principal de nuestro canal de YouTube, pestaña unirte opción 2, y ahí encontrarás la información para que podamos ayudarte a tu negocio ganadero estés es en el lugar del mundo donde te encuentres cuando vamos a empezar un negocio ganadero lo que más necesitamos es no cometer errores y uno de los principales que se comete en muchas ganaderías es comprar tipos de ganado que no son los adecuados para el sistema productivo que tenemos en nuestras fincas con lo cual si hacemos una buena compra desde inicio escogemos los animales adecuados y podemos tener unos animales que sean productivos y rentables nuestro negocio ganadero va a empezar a generar ingresos y va a ser a futuro un negocio rentable y productivo cuando vamos a organizar un negocio ganadero es posible que cometamos errores y para que dicho negocio funcione bien es importante evitarlos. Es por ello que una de las equivocaciones que solemos tener es en la compra de ganado, ya que en muchos casos no conocemos o no somos lo suficientemente capaces de seleccionar o escoger bien el ganado que nuestro negocio ganadero debe comprar y realmente necesita. Así, para que evitemos algunos graves errores continuos, es importante que tengamos en cuenta cinco aspectos básicos que debemos evitar a toda costa. Errores comunes es comprar un tipo de ganado que no funciona para el propósito que necesitamos. Es decir, si vamos a producir carne, ¿para qué vamos a comprar ganado de leche? O si vamos a producir leche, ¿para qué vamos a comprar un ganado de carne? Hay que orientar bien cuál es nuestro propósito productivo en nuestra ganadería para que logremos comprar ese tipo de ganado que es el que va a funcionar y que va a generar ingresos. Comprar por comprar se volverá un negocio improductivo y definitivamente llegaremos a ser un negocio no Si nuestro negocio es orientado a la leche o viceversa lo ideal es comprar animales que estén preparados para producir el producto que realmente vamos a manejar es decir si quiero montar una lechería especializada lo adecuado es comprar vacas que sean de altas producciones que logren producir grandes cantidades de leche pero si nos dedicamos a comprar vacas que den poca leche o que sean de carne desde luego que nuestro negocio no va a resultar como esperamos un negocio lucrativo y próspero es por ello que bajo ningún concepto en ningún momento hay que hacer una compra de ganado que sea con una raza o cruce cuyo propósito sea diferente al que nuestro negocio ganadero requiere. este es otro tipo de compra muy común generalmente vemos animales muy productivos de muy buena genética pero que son descartes de otras ganaderías pensamos que nosotros si los compramos vamos a obtener un buen precio y vamos a obtener unos buenos animales si ellos no han podido solucionar esos problemas que tienen este tipo de ganado y lo van a descartar lo van a vender porque no les funciona a ellos ¿Por qué nosotros queremos comprar lo que a ellos no les funciona? Los problemas no se compran. Nosotros tenemos que comprar un ganado que dé soluciones, que sea productivo. No comprar lo que a otros no les sirve para que nosotros soñemos o pensemos que vamos a ser capaces de solucionar nuestros problemas y vamos a empezar a ser productivos con un ganado que no lo es así. Tampoco es conveniente comprar, por muy bonitas que sean las vacas, descartes de otras ganaderías. Es decir, que si son para leche tengan una, dos o más cuartos perdidos. Aquí, por más bonita que sea o por más genética que tenga, siempre deben ser animales completos y productivos. En el mismo caso tenemos animales que no se preñen o que tengan dificultad para hacerlo, dificultad para ir, que vengan de tener un prolapso uterino, propensas a mastitis o cualquier otro inconveniente. No pensemos que si las compramos baratas nosotros vamos a conseguir recuperarlas ya que ellos no lo han podido hacer y que el problema lo vamos a solucionar. Posiblemente compremos un problema y nunca seremos capaces de corregirlo. Es por ello que por más que estemos convencidos que el problema que una vaca le está dando a otro, a nosotros no nos lo ocasionará. Siempre que una vaca es descartada es porque no se ha podido solucionar dicho inconveniente, así que nosotros no debemos comprar nunca un problema, todo lo contrario, siempre comprar ganado saludable y productivo, de esa forma tenemos menos posibilidades de equivocarnos y hacer malas compras. Si quieres desarrollar un negocio ganadero en un espacio pequeño, en confinamiento, semi-confinamiento y necesitas semilla de pasto de corte de calidad, puedes contactar con nosotros en este WhatsApp para que nosotros te proporcionemos una semilla adecuada para que empieces a hacer tu banco de semilla. También otro problema muy común y muy recurrente es comprar animales que no estén produciendo cuando nosotros empezamos un negocio y necesitamos que el negocio empiece a producir es decir yo no puedo comprar una ternera esperando que nos produzca leche porque voy a estar toda la vida esperando durante mucho tiempo si lo que necesito es recibir ingresos inmediatamente empiezo mi negocio ganadero lo ideal sería comprar vacas que estén próximas a parir o vacas en producción que generen ingresos una vez entren a la finca con lo cual voy a empezar mi negocio ganadero ...produciendo desde el momento que lo inicio. Si compramos animales que aún no producen nada y nos toca esperar un tiempo para que lo hagan, vamos a generar un tiempo perdido y gastos para un negocio que apenas empieza y que necesita generar ingresos. Así que es mucho más sensato adquirir animales que estén en producción o próximos a ella. De esta forma, una vez lleguen a nuestra ganadería o al poco tiempo de llegar, generará ingresos de forma rápida y esto permite que un negocio empiece a ser productivo. También se compran muchas veces animales por bonitos, porque nos gustan. Pero muchas veces no son animales adaptados al piso térmico donde estamos, no son animales que son tolerantes a los parásitos de nuestra zona. ¿Qué vamos a hacer cuando incorporamos animales que van a ser improductivos, que van a enfermarse, que van a generar problemas y que se pueden morir? Es absurdo. Necesitamos comprar animales que sean de pisos térmicos similares al nuestro o iguales y que puedan ser productivos, que sean tolerantes a los parásitos que vamos a encontrar en nuestra zona y al clima. Es importante. Si no, vamos a tener inconveniente. No compremos animales si no son adaptados a nuestra zona y son animales que van a funcionar una vez lleguen a nuestro predio. en muchos casos cuando vamos a comprar animales a otras ganaderías nos indican cuáles tienen disponibles para la venta en estos casos siempre es mejor comprar animales que nosotros podamos escoger de un lote no que nos indiquen cuáles comprar de esta manera nosotros evitamos tener que comprar animales que a otras ganaderías no les sirven sino por el contrario podemos escoger los que nos parecen mejores en base a la observación y el análisis de los resultados productivos que ya dichos animales han venido teniendo y durante un tiempo ha sido recopilados por el ganadero. Además, evaluaremos la genética que más nos convenga. Y Finalmente, darles una última recomendación muy importante. Ya habiendo seleccionadas las cuatro anteriores, llegamos a una finca, vamos a comprar un ganado y nos dicen están esas dos vacas para venta. No. Nosotros queremos ver el ganado que tienen y dejarnos y que nos permitan que podamos escoger exactamente cuáles animales creemos nosotros que son los más convenientes. Mirar los registros, informarnos qué genética tienen esos animales, qué producciones, cuántos partos. Hay que tener la posibilidad de que nosotros mismos escojamos nuestro ganado. Ahora bien, si nosotros no tenemos la experiencia, no sabemos cómo escoger un ganado adecuado, tenemos que llevar a alguien que sí lo sepa hacer y que nos acompañe en esa compra para que podamos lograr hacer la mejor compra posible, escoger los mejores animales y que no vayamos a tener inconvenientes con los animales que estamos adquiriendo. El punto más álgido de cualquier compra de ganado es nunca comprar animales que sean de un piso térmico diferente siempre es más adecuado hacerlo en pisos térmicos similares sobre todo en zonas donde tengan una incidencia de parásitos similares a nuestra zona de esta forma pueden adaptarse y funcionar sin riesgo de enfermarse o morirse Es importante para concluir, si no somos expertos en ganados, hagámonos acompañar de alguien que sí lo sea, que cuando vayamos a comprar el ganado, recuerden que comprar ganado es una inversión y cuanto más segura sea, mejor para nuestro negocio y para nosotros mismos. Mover la compra de animales a veces es fácil, pero otras veces nos complicamos nosotros mismos la vida porque decidimos tomar decisiones que no son sensatas, que no son racionales y que no hemos pensado. Siempre hay que comprar en buenos sitios, en buenas ganaderías, que tengan reconocimiento, que hagan un trabajo maravilloso, genético, productivo, reproductivo y que nos garantice comprar ahí, que esos animales que estamos adquiriendo sean buenos, sean de buena genética, sean animales que van a ser productivos. No compremos animales que nos están imponiendo. Escojamos los animales que más nos convengan, que sean aclimatados, que sean productivos. No cambiemos el tipo de producción ni ni compremos animales porque nos gusten, porque nos los ofrecen por económicos, para que podamos llenar nuestra finca de animales. La finca no se debe llenar de animales, sino debe escoger los animales que puede cargar y que realmente sean funcionales y productivos. Si te ha gustado este programa, no olvides regalarnos ese like. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte además cliquea la alerta, la campanita que ves arriba en la pantalla principal de nuestro canal y con eso lo que harás es que cuando nosotros publiquemos un video te llegue un aviso de que ya está disponible, ya está arriba y lo puedas ver en el momento que lo estamos publicando muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre